Quiero un micrófono grande como una bomber Que el reflejo del que me alumbre Ver que los tontos se pudren Y que en la sociedad crece la libertad Que nadie se la fume No espero que nadie nos cure La enfermedad emocional Si te dejas te alejan la verdad A mí el medio ala y me las cortó la sociedad Entre droga y peña que no valía para nada, Porque no hacen bien ninguno Y luego nos piden piedad Casi que te miran mal cuando llevas la verdad Que todo el mundo quiere y quiere Y luego hablan y hablan y nadie Hacen a cena luchar contra lo que te envuelve Tú eres la luz, ahora no dejes que se apague Conoce bien la sombra, aprende cómo iluminarle Le den por culo a gente que emprende por pasta Venden el amor, porque el capital puede con todo Dejar la espina pero destruyen la flor Cuidas tu imagen porque hay mierda en tu interior. Mi sonrisa dibuja la comprensión. Cago en Dios. Solo quise hacerte sentir mejor y me devuelves mierda. La misma que encontraste ahí fuera, campeón. Algo de orgullo queda, el justo y necesario para mandarte a hacer puñeta y que te encierres en tu cuarto. Salgas solo pa' tu borrachera. Cada uno hace su vida y yo pretendo no juzgar. Pero vaya cruz que llevas loco y la pagas con los demás. No te han matado el alma, rasca pa' encontrarla. No le des la espalda, no quiero volver a verte abandonar Espero que estos hechos hayan sido de verdad Si te duelen las palabras, ¿qué será? No solo es querer volar, ahora salta Mata a las malas, ya no me paran Preso de una mente insana Cuando el sistema te atrapa ¿Qué? ¡Vetele fuego!